Hola, ¿cómo están? Somos Platos Argentinos y en esta ocasión les traemos esta receta de una crujiente, dorada y sabrosísima masa para tarta salada. En un bowl con 500 gramos de harina 3 ceros colocamos una cucharada de sal y 50 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Integramos los ingredientes, en este caso lo hacemos con un cornet. Puedes dejarnos tu mensaje y decirnos desde dónde nos estás mirando. Luego tenemos 200 centímetros cúbicos de agua fría de heladera que vamos a ir añadiendo de a poco. Reclamos primero con cornet o espátula. Repetimos el procedimiento. Añadimos más agua e integramos todo con las manos. Suscríbete a nuestro canal y así podrás ver todas nuestras recetas. Luego, sobre una mesa de enharinada, amasamos el bollo. Hasta que quede homogéneo. Dividimos en dos bollos iguales, uno para la base y otro para la tapa. Sobremesada enharinada, estiramos cada bollo con palote. Debe quedar una masa fina de 2 milímetros de espesor aproximadamente. Doblamos ambos extremos de la masa hacia el centro. Y trasladamos a una tartera enmantecada y enharinada. Si queda mucha masa de borde, podemos cortarlos y los restos pueden reutilizarse en otra preparación. Una vez colocado el relleno, hacemos el repulgue. Se puede pintar la masa con una preparación de huevo y queso rallado, que le realza el gusto, le da brillo y le deja un hermoso dorado a la masa. Luego llevar al horno a 180 grados. El tiempo de cocción dependerá del relleno. Así de dorada y crujiente queda y con un sabor exquisito. Somos platos argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.